Carlos Suero quien es relacionado al público de salud pública a propósito de este virus coronavirus eh, que está afectando eh, y está atemorizando el mundo entero eh, señores, porque este es un virus muy contagioso, es fácil eh, de, de, de pasar de una persona a otra y ahora todos los aeropuertos del mundo están en alerta eh, a propósito de, de lo fácil de contagiar este virus. En China eh, incluso se ha hablado de construir un hospital, hay ciudades que están totalmente desconectadas, no dejan ni salir ni entrar aviones, servicios de tren, ni nada de eso. O sea, están totalmente en cuarentena y esto eh, no es por alarmar, pero es un poquito eh, delicado. Mientras, eh, una buena noticia que es eh, que Alex Rodríguez va a ser el, el presidente de la marca cerveza presidente en los Estados Unidos. Hay mucha confusión eh, entre la población, muchos creen que Alex Rodríguez y Jennifer López hicieron una inversión eh, millonaria Ahí tenemos, eh, tenemos las imágenes, eh, ¿verdad? Y merca que está bastante desesperada que entremos, eh, de Alex Rodríguez eh, con esta eh, cerveza que sin lugar a dudas eh, es un símbolo dominicano, aunque ya no está en manos de dominicanos. Me explico, y Imelca, regalado. Esta cerveza, que fue un patrimonio, si se quiere, aunque de capital privado, de la familia León, Asensio, hoy en día eh, pertenece en un 51% sus acciones a, en, en inversionistas extranjeros. Esto viene con una estrategia desde hace muchos años, por ejemplo, la, la empresa brasileña Ambed, entonces, recuerdan de la cerveza Brahma? ¿Recuerdan la cerveza Brahma? ¿Eh? ¿Quién llegó a beber cerveza Brahma? Que ya nadie, o sea, ni se ha mencionado. Esa empresa llegó aquí, hizo una inversión millonaria en una planta de cerveza para procesar y producir cerveza. Pero el objetivo de ellos no es el mercado dominicano. El objetivo de ellos de un principio fue el mercado norteamericano. Por asunto de negociaciones internacionales entre Brasil y Estados Unidos, eh, en el mercado de la cerveza, a, al parecer y a nuestro entender, no tenían relaciones comerciales para exportar cerveza desde el Brasil hacia territorio norteamericano. Sin embargo, República Dominicana, con el Tratado de Libre Comercio y otras negociaciones, sí tiene negocios bilaterales con Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que la empresa ambed que en este caso ambed Dominicana, que tiene la mayoría de acciones de la cervecería nacional dominicana, ha creado esta estrategia y desde aquí, desde la República Dominicana, exportar la cerveza ya al mundo entero, incluyendo el mercado de Estados Unidos, que es un mercado muy, muy bueno para cualquier producto. Además, un mercado que consume millones de barriles de cerveza por año han utilizado la estrategia de involucrar al exjugador de las grandes ligas, Alex Rodríguez, que por ende arrastra a Jennifer López, aunque Jennifer López no tiene nada que ver en la negociación, pero ayer en la rueda de prensa donde se dieron a conocer los detalles de la alianza, estaba Jennifer López, Jennifer López incluso en sus redes sociales, subió lo orgullosa que estaba y que le desea suerte en este nuevo reto de su esposo Alex Rodríguez al hacer una alianza estratégica con Cervecería Nacional Dominicana o Cerveza Presidente USA. Le, le, si el señor director tiene ahí eh, la imagen que le enviamos de Instagram de la cervecería Cerveza Presidente USA, donde ellos dicen y aclaran de que están orgullosos de, de esta alianza con, con Alex Rodríguez. Eh, dice en inglés, ahí lo vemos en la pantalla aquí, dice, today we eh, eh, eh, eh, ¿Dónde está? Eh? ¿Dónde está? ¿Que tú no lees? ¿Qué dice ahí? ¿Qué ¿Eh? que ¿Qué es lo que dice? ¿Quién? Ah, es que no <risa> Entonces, ese no es el post que enviamos. Ah, no Cámbialo. Sí. Sí, ese. No, no, que yo no veo de aquí. No. Ahora, ¿desde qué? <risa> La otra foto. Sí, sí, sí. <risa> si Don Trump me escucha. Pero sí, eh, el, eh, presidente USA, ahora sí, sí. sí. Today we announce uh, a an innovator. Parish between our icon dominican Pisner and Alvro with the baseball legends and enterprise joining who was a chairman of president USA. ¡Ay! ¡Qué inglés! ¡Más machajado! No, no, yo te voy a traducir qué pasa. Sí. Hoy anunciamos, eh, hoy anunciamos eh, la innovación de de estrategia entre eh, el ícono dominicano, eh, Alex Rodríguez, eh, quien es una leyenda de, del béisbol y además es un innovador, quien será el presidente de la cerveza Presidente USA. O sea, ahí no dice que él compró acciones, ahí no dice que él es socio. Él va a ser el presidente, o sea, el representante, el chairman, dicen los norteamericanos, de... No, es cierto, no, ese es otro, el presidente de la marca en Estados Unidos. Entonces, esto es una estrategia que la empresa ambed eh, Dominicana está haciendo para expandir su producto presidente, que de una forma u otra es un orgullo dominicano porque se produce y es una marca original de República Dominicana. Aunque les reitero, la empresa ambed tiene... El, más del 50% de las acciones de cervecería nacional dominicana.